la espuma y no me importa la gente Ya los cuerpos van cayendo La niebla se disipa y se escuchan los lamentos De la montaña baja, cuerpos ensacrentados Recuerdos que se ocultan en la mente de un soldado Son solo suplican la muerte Buscar una salida solo es un golpe de suerte Los pueblos docentes a los que nadie escucha Los van asesinando porque siguen en la lucha Centro Democrático Yo sigo alucinando Confundo realidades Las balas me atraviesan Dolores viscerales Gracias.